No, viejo, eso son cosas que no están en el sistema. Tranquilo. ¿Ya un problema? No, yo nunca tuve problemas con ese muchacho, viejo. Yo lo conocía, que me le daba lo mismo. ¿Qué, yo te, nunca tuve, ¿Qué te Yo te nunca hizo? tuve problemas con él. Ahora y tuvo problemas con otra gente. Que busquen quien le muchó casi un brazo. Entonces será que él tenía problemas conmigo, no. ¿A qué vino? Él no tenía problemas conmigo. Nunca tuve discusión, mira, con él, señor. Nunca tuve ningún ni tipo de inconveniente ni nada. Nunca tuve rosa no sé, ni nada, esos muertos que quieren pagármelo a mí y yo no lo voy a pagar porque yo no fui quien lo mató. Que busquen yo lo mató. ¿Tú piensas que es un daño que te quieren hacer? Claro que sí, porque la familia mía creen, ven como que tiene dos pesos y quieren pagarme ese muerto a mí. Yo no le voy a dar un peso a nadie, ni a nadie, ni nada. Yo no tengo que ver con eso. Mía. ¿Por qué creen ellos que fuiste? Fui de... No sé cosas de la vida, tú sabes. No, ven, ven, ven, ven. Yo voy ¿Cuál es el nombre tuyo? Yo, Rafael. ¿Rafael qué? Emanuel. ¿A qué tú te dedicas, Rafael? Yo soy travero en una traba de gallo. Por lo que en el día de ayer efectivos, agentes de nuestra Policía Nacional apresaron a un reconocido delincuente acusado como presunto autor de la muerte a tiro a un joven. Un hecho ocurrido en fecha 9 del mes de enero del año 2019 en la sección La Bajada del Distrito Municipal de La Peña, aquí en San Francisco de Macorís. Se trata del presunto delincuente Rafael Emanuel Crisóstomo, alia Rafelín, de 24 años, este reside en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad. Según el informe, Crisóstomo estaba siendo activamente buscado por nuestros agentes por tener una orden de arresto en su contra, quien está siendo acusado como presunto autor de la muerte a tiro a Marcos Antonio Alberto Martínez, alia Marquito, de 18 años, quien residía en la sección Madeja de esta ciudad en compañía del nombrado Raqui Manuel Sánchez, de 25 años, este quien fue sometido en fecha 15 del mes todo del año 2019, a quien le impusieron una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia para los fines de ley correspondientes.